Hola, ¿qué tal? Nuevamente, aquí soy Orca. Y vamos a continuar con Mario de Music Bots. Nos habíamos quedado en la parte donde encontramos a un supuesto Mario tirado, o mejor dicho, ahorcado. Y lo habíamos dejado acá en esta cama. Y hablamos con él y no nos dice nada. Así que vamos a buscar por alrededor. Hay un espeluznante muñeco mirándome. dejamos ver qué dice el diario a ver si nos permite ver el diario porque somos no tengo tiempo para leer estos libros no tengo tiempo para leer los libros no tengo tiempo, bueno nadie nos dice nada no tiene sentido tanto ir abrir esto acá no, no tiene tiempo Tampoco. Muy bien. ¿Podemos ya venir por acá? También está cerrada. ¿Por acá? Por acá, sí. Hay una horrible dora aquí. No debería abrirlo. Realmente no debería abrirlo um, Vamos a guardar En el mismo sitio Me vuelve la muerte así que normal ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un cadáver aquí? El cadáver es irreconocible Como si hubiese sido golpeado hasta la muerte y luego mutilado Tengo que salir y explicar esta horrible escena. Ah, está sosteniendo una llave. Voy a lamentar esto. Pero tomaré. Puedo necesitarla. Necesito. A... ¿Qué está pasando? Todo está. Espera. ¿Por qué estás haciendo esto? Detente Detente, tía ah. Se encontró la llave del cuarto del amasamiento P2 No más No puedo soportar esto Mario, por favor Debes estar bien Ay, Mario No puedo rendirme tengo que sacar a Mario de aquí, pase lo que pase, necesito asegurarme que esté bien No se abre Supongo que acá y un bajo 2 acá tampoco no acá no, no había nada muy bien acá pues sí perdóname si estoy un poco resfriado mi voz se nota <coughs> pero disculpenme hay una fría sensación aquí, debería tener cuidado. Oh, oh tengo miedo, puedo morir en cualquier momento. ¿Qué? ¿Qué es este sonido? Me duele la cabeza. Me duele. Me duele. Luigi. Duele. Basta, no quiero morir, por favor. Espera, ¿qué quieres decir? Este es mi cuerpo, no puedes tenerlo. Detente. No. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo estas cosas? Necesito una buena limpieza. Has encontrado la llave del baño P2. Has encontrado tarjeta del mapa 2. Nada más, nos vamos. ¿Crees honestamente que puedes salvarme? Morirás aquí como yo. Eso suena terrible, como Mario. Te encontré. No, decente. Aléjate de mí. No más, por favor. Déjame en paz. Ayuda. Ayúdame. ¿Lo salvarás? ¿O fallarás? Ya no más. Has... ¿Vas a volver? No voy a volver allí. Muy bien. A ver. ¿Pero qué más? Si no hay otra salida. Abajo todo, no, ¿no? No hay otra salida por acá De acá Ay, Ya está abierta. No me acordaba de esto ah. Ah. Mario No Mario Aguanta, yo voy a No Esa estúpida cosa puede estar afuera ahora Vamos, enciende no puedo estar aquí, Mario. Debo seguirlo. ¿Eh? Te voy a alejarme del espejo, Mario. ¿Dónde estás? Sabes que no lo salvarás. Ya date por vencido. No. Más antiguos libros. Eso está pesado. Hay algo en el agujero. Has encontrado un dibujo. A ver. Un dibujo de... La parte posterior de la nota tiene algo escrito en ella: 1, 2, A6. Está oscuro afuera. Está vacío. Está vacío. La tapa de este jardín está fuertemente cerrada. Está cerrado. Tendría que abrir desde el otro lado. Oye, regresa. Debería seguirla. Ella podría saber lo que está pasando aquí. Luigi. ¿Eh? ¿Mario? ¿Eres tú? A ver, para, para ponerlos en situación <coughs> A ver. Cuando yo estaba jugando el juego Pensaba que este, este era el Mario verdadero Porque creo que nos habló de una manera muy Propia de Mario Y sentí que ya había sacado un final Mario Pero no ¿Mario? Está demasiado cerca de porte. ¿Realmente quiere salvarme? Obviamente Es por eso que estoy aquí ¿Por qué estás haciendo esto? A nadie le importa Mario, a mí me importas, tú eres mi hermano Todo lo que quería era que él conociera mi dolor, mi miseria, lo perdí todo Verás, yo ya he muerto Solo me importaba una persona Y por eso Me destruyó Ahora No cometas el mismo error Todavía puedes intentar salvarlo Si estás dispuesto a sacrificarte No sucumbas ante la oscuridad Quédate aquí No dejes que las ilusiones te engañen Ahora Esta es mi despedida Espera No No No, ese no podría haber sido Mario. ¿Por qué estoy viendo tales cosas? Haré lo que sea necesario para salvar a mi hermano, aunque me cueste mi propia vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo se preocupa por él, no es lo que se preocupan por mí. Es un trato justo, ¿no? Siempre he sido su sombra, siempre he dejado al atrás por otro. Debo seguir adelante. Ya no debo llorar. Soy un adulto. A ver. Pongamos en situación. Eh, suponiendo que hay gente que está viendo esta serie. Y que comentas porque pensaba que iba a tener mejor aceptación. Pero bueno. La cosa es que... Tú cuando juegas Mario. Obviamente tiene el nombre del protagonista Mario. Casi nadie escoge a Luigi. De hecho, Luigi es uno de mis personajes favoritos en la franquicia de Mario. Ah, aparte de Yoshi. Miran por qué. No sé, tal vez sea por el color eh, verde que me gusta tanto. O porque es alto. No me gusta Mario de mucho, mucho que digamos. Pero sé sé lo que, lo que se refiere Luigi. Todos prefieren a Mario y esas cosas. Y, wow. Es fácil entenderlo. La cerradura se rompió. No, no estas imágenes. ¿Por qué estoy teniendo estas horribles imágenes en mi cabeza? ¿Por qué, Mario? Creo que está tratando de decirme algo. ¿Pero qué? ¿Mario va a terminar de esta manera? Debería calmarme. No debo dejar que esta casa me consuma. Vine aquí por una sola razón: encontrar a Mario. Y llevarlo a casa. Ahora algo que habrá. No hay nada útil. Está cerrado. Está cerrado. Ahora está abierto. Ah, ya entiendo. ¿Y acá? Una gran fuerza que me impide abrir La se rompió Muy bien ¿Y acá cabía? Nada, ¿no? Oh, hay una nota aquí Me pregunto ¿Cuánto tiempo me queda? He ocultado El terrible secreto de la familia Desde hace ya algún tiempo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo solo era un ser humano, normal que servía a mi amo. ¿Por qué la señora tenía que hacer esto? ¿Por qué ella dejaría todo atrás? Ella nos hace esconder este horrible secreto del público. Si alguien está leyendo esto, por favor, quiero que sepa que yo existía. Yo tenía un nombre, mi nombre era, Ro mi nombre era Rosa. Era una criada de esta casa que fue abandonada por Dios. He estado sufriendo ocultando este pecado No puedo hacerlo No puedo dejar salir la verdad Rompería mi honor como criada Así que solo hay una salida Por favor, perdóname Ah, así que fue ella Este gabinete solo abre con un código Ah, ya yeah. Voy a poner algo así como No me acuerdo el código, así que voy a... El código no parece funcionar. Era de acá, ¿no? De objetos. La parte posterior de la nota tiene una algo escrito como... Ya. 1, 2, A6. 1, 2, justo. 1, 2, A6. Has obtenido vieja foto. Muy bien. Oh, creo que este, tío, este tipo nos mataba. Voy a guardar el menú. ¿Hola? Disculpe, señor ¿Señor? ¿Esto es suyo? Luis, ha entregado la vieja foto Esta rosa Fuimos prisioneros de este maldito hogar Nunca pensé que Rosa renunciaría a su vida. Primero fueron los niños, luego nosotros. No recuerdo cómo morí, pero sé que fui asesinado. Odio la humanidad. Acabaron con mi vida. Me encantaba servir a la familia de aquí, hasta que esa maldita maldición nos invadió. Si tu hermano nos sucumba en la oscuridad, podría estar bien. Y tu hermano se ha ido Deja de buscarlo No volverá No puedo hacer eso Lo entiendo Pero sé que solo te acercarás a la puerta Si te quedas aquí por más tiempo ¿Has obtenido llave del cuarto de dibujos? Ah, um, Sí No se puede abrir por el otro lado ¡Oh! ¡Hola! ¿No esperaba ver a alguien por más aquí? ¡Oh! ¡Hola! ¿No esperaba ver a alguien más aquí? ¿Otra persona aquí? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Riva. Estoy investigando esta casa. ¿Has visto a mi hermano? Supongo que tu hermano es el que está de rojo. ¿A dónde fue? La última vez que lo vi fue en el dormitorio principal... Estaba golpeado su cabeza contra la pared Traté de calmarlo, pero él solo me miró con cara aterrorizada Y salió corriendo ¡Ah! ¿Estás bien? Te... te voy a amar ¡Ah! Oye, espera, vuelve <coughs> Parece que Mario no es el único que ve espíritus me preocupa Que un espíritu le estaba persiguiendo Tengo que salvarlo Tengo que irme No es seguro quedarse en este lugar por mucho tiempo Oh, pensé que ya no iba a estar solo Te deseo Suerte en encontrar a tu hermano Pues me dejó solo Otra vez ¿Acá? Pues sí Vamos a guardar Obviamente Uf, No me deja pasar <ríe> Puedes dejarme pasar Necesito seguir buscando a Mario Y si digo que no por favor, déjame pasar. Tengo que encontrar a mi hermano. ¿Es este el que estás buscando? <ríe> ha sido muy divertido verte perseguir ilusiones. Él no está... ¿Él no está vivo, ¿sabes? No te creo. Ja, ja, ja. Qué hombre tan tonto. Espero que mueras con él. Oh, hay algo aquí arriba. No puedo alcanzarlo Necesito encontrar algo para apoyarme en mi peso Escucha Tú eres el más alto de la franquicia Si no contamos a personajes que no sean humanos Ahora puedo alcanzarlo No sé para qué me servirá Oh oh Este reloj no funciona. Hay un interruptor entre las manecillas de reloj, pero una ventana de plástico duro te impide activar. Interruptor. Oh, hay algo aquí. Gracias al cielo que tengo esto. ¡Ajá! Se abrió. ¿Mm? ¿Qué fue eso? Sonó como si viniera de, la, de esta habitación. Oh, hay algo ahí. Pero si voy acá. Grandes cantidades de escombros bloquean el camino. No puedo pasar por aquí. Y si me voy por acá. Cosa cerrado. O sea, esta es la única posibilidad, ¿no? Creo que sí. Oh, Mario. Él no está haciendo nada. Tal vez no puedo oír. ¿Hola? ¿Mario? ¿Estás aquí abajo? Es una larga escalera. Debería echar un vistazo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, no me esperaba esta caída No sé cómo logré sobrevivir a eso Al menos no estoy herido de gravedad Bueno, todo lo que revisa acá es inútil, así que esto ¿Qué? No ¿Es este en realidad Mario? No ¿Quién te pudo haber hecho esto? Yo puedo sentir su piel fría Algo me dice que es este Este es Mario Mario, por favor, dime que esta es una especie de broma Sus vacíos ojos me miraban de la nada. Una intensa culpa comenzaba a fluir a través de mí Todo lo que podía pensar eran horribles pensamientos de cómo conoció su fin Y si él estaba llamándome y si y yo no estaba ahí. ¡Ah! ¡Ah! No puedo soportarlo más. Lo siento, Mario. ¡Mario! ¿Mm? ¿Dónde estoy? No voy a permitir que te vayas Tu cuerpo es mío Espera ¿Qué te da el derecho de usar mi cuerpo? ¿Quién eres tú Para solo tomar lo que quieras? En primer lugar Se supone que no deberías estar aquí Por favor, solo quiero irme Quiero volver a casa Quería saber lo que nos pasó A nosotros, ¿no es así? Sí, pero... Estamos en esta sala, así que vamos a guardar, ¿ok? Y continuamos seguramente en, al día siguiente, o a las horas. Así que nos vemos. Vamos a resumir y nos vamos en unos minutos. El Ouija, ya pasó la escena del Luigi donde está buscando a Mario. encuentra muchos Marios. Mmm... Y eso, encontramos arriba, que va a ser un sujeto muy importante en la historia. Um, y eh, encontramos más sucesos sobre esta familia, que está un poco desquiciada, por así decirlo. Así que eso es todo. Nos vemos en el otro capítulo. Este ha sido Orca. Espero no estar tan ronco para la siguiente parte. Adiós.